Hoy en día existen multitud de plataformas virtuales o entornos de aprendizaje o aulas virtuales o LMS como técnicamente se suelen nombrar las plataformas que hay por detrás de lo que conocemos como aulas virtuales. Moodle, Blackboard, Sakai son las marcas o los nombres comerciales de esas plataformas que nos sirven a todos los estudiantes y a todos los usuarios como formación online todos es sabido que hoy en día la mayoría de cursos de mocs de mods se hacen de forma online e learning o blender learning de una manera semi presencial bien en este tutorial os vamos a mostrar un entorno o espacio virtual de aprendizaje en este caso vamos a ver como no iba a ser menos el entorno o aula virtual de la universidad pablo de la la upo por ser el más cercanos a nosotros por tanto nos basaremos en esta plataforma y en este entorno conocida como aula virtual para que nos sirva de ejemplo Habitualmente el aula virtual o este espacio virtual de aprendizaje de la UPO se usa en la modalidad Blender Learning, es decir, como un complemento a la enseñanza presencial. Diríamos que sería un aporte añadido. O un valor añadido a esa formación presencial por tanto, en este pequeño y breve tutorial nos vamos a centrar de una forma clara y concisa en aquellas herramientas y funciones más usadas en los distintos entornos de aprendizaje, da igual que sea este entorno en la Universidad Palo de la Vide o en otra universidad diferente, todas las plataformas tienen unas herramientas y unas funciones en común quizás con una interfaz levemente diferente, pero cuya funcionalidad al fin y al cabo es la misma por tanto, espero que os resulte interesante y dejamos con el tutorial